Hace tiempo que me miras desde lejos, con esa mirada que solo ambas entendemos, esa mirada del lenguaje secreto de la carne que solo despierta cuando hay fuego. Sé que te estás muriendo por dentro, que luchas y luchas por ocultar esas ansias de sentirte en mis brazos, de poderte completa entregar. Pero ante el mundo disimulas de la manera más cruel, señalando de pecado lo que te quieres comer es tanta la tentación que tú misma ni te lo crees, pues solo basta mirarme y te vuelves a encender. Y no creas que te lo digo por soberbia o vanidad, sino porque tengo claro lo que puede pasar cuando una mujer casada en dos mundos quiere estar saboreando ambas mieles, supuestamente por curiosidad. Esa mirada constante, penetrante, incesante, siempre siguiéndome como un radar, tratando de verificar cualquier acción fuera de lugar, que de pie al romance que sueñas disfrutar. Esa mirada de Leona en cacería, silenciosa y oculta, tras el telón de la hipocresía, ese telón que solo abres para invitarme a que beba el néctar de tu piel ardientemente salada, esa mirada, esa mirada llena de ansiedad, de esa ansiedad obsesiva que te hace de mirar, con la idea compulsiva, de poderme conquistar, con tus curvas peligrosas, y tu feminidad, he luchado contra esto, más de lo que tú crees, pero ha llegado el momento, de decirte la verdad, has estado en mi cama, más de una vez, sin que tú lo sospeches, me he bebido tu miel. He callado y callado, porque no te quiero dañar, porque tengo el presentimiento que detrás de esa mirada existe la mujer insatisfecha que no se atreve a aceptar, que queriendo experimentar se ha empezado a enamorar. Ahora estás entre dos mares tratando de adivinar en cuál de los dos te sentirías mejor en uno tendrás la apariencia y a tus pies la sociedad pero en el otro posiblemente te encuentres con la felicidad esa felicidad que has buscado y que no has podido encontrar porque existe un vacío en tu alma que nadie lo ha podido llenar un vacío terrible que te ahoga y te hace delirar con la idea absurda de que no naciste para amar. Y aquí estamos, las dos en este laberinto sin salida. Si lo que sientes por mí es amor, me culparán por destrozar tu hogar. Seré yo la malvada que te corrompió y te alejó de Dios. Si solo soy una ilusión, motivada por tu curiosidad y algo entre nosotras, llegar a pasar llevarías una huella que jamás podrías borrar y que por el resto de tu vida tendrías que ocultar por Dios por Dios no me mires así con esos ojos de fuego que parecen decir quiero ser tuya si quiero ser tuya sin importarme lo que pueda ocurrir ¿No entiendes? ¿Por qué no entiendes? No me mires así. Porque si me sigues mirando, tendré que confesarte. Sí, tendré que confesarte. Que estoy enamorada de ti.